Buen día mis amigos, en la serie de la determinación de la cuota parte de los herederos basado en los órdenes de sucesión que establece la ley en el tip número 62 hemos comenzado a hablar sobre los parientes colaterales dentro del tercer orden mis amigos, ya habíamos hablado sobre los hermanos y sobre los sobrinos que participan por derecho de representación pues mis amigos, el día de hoy vamos a continuar lo que habíamos dejado pendiente porque ahora junto con estos parientes van a entrar también a participar conjuntamente el cónyuge sobreviviente ¿cuál es la participación del cónyuge? ¿cuánto es la porción que le corresponde junto con estos parientes? ¿qué artículo del código civil lo determina? justamente Todas estas interrogantes las vamos a aclarar hoy aquí en el tip sucesoral ¡Los espero! <risa> Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida al nuevo micro del tip sucesoral El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que habíamos iniciado en el tip número 62 y era la determinación de la cuota aparte de los herederos ahora en el tercer orden curiosamente hay que comentar que este tema es prácticamente un tema extenso porque este tercer orden abarca una gran cantidad de parientes comenzamos hablando sobre los herederos que son los hermanos y los hijos de esos hermanos que entran por representación es decir los sobrinos del causante incluso habíamos comentado también sobre la determinación de la herencia para hermanos que tengan distinta cualidad como son doble y simple conjunción todo eso lo habíamos conversado en ese tip de forma resumida se los comentamos acá pues bien el día de hoy vamos a hablar ahora sobre estos mismos parientes pero ahora entra un tercer elemento o un tercer pariente de lo que ya hemos mencionado hasta un momento y es el cónyuge sobreviviente el cónyuge sobreviviente tiene su determinación o su vocación hereditaria según lo que establece el artículo 823 del Código Civil y el cual me hago libremente la lectura rápida sobre su vocación hereditaria. Dice el 823, el matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate y estos derechos... Cesan con la separación de cuerpos y de bienes, sea por mutuo consentimiento o sea contenciosa, salvo pruebas en ambos casos de reconciliación Ya este artículo lo habíamos tratado en el tip donde habíamos conversado sobre la participación del cónyuge sobreviviente con los parientes herederos del primer orden También lo habíamos comentado ahí pero obviamente es necesario refrescar un poco esto, por qué razón traemos al cónyuge sobreviviente. Nuestra legislación, por lo menos en Venezuela, establece que el cónyuge sobreviviente va a tener una libre participación. Va a participar junto con los herederos del primer orden, va a participar con herederos del segundo orden, son los ascendientes. Y van a participar también con los herederos del tercer orden, que es el que estamos tratando en este momento. Y ese va a ser, si quiere, el tema de hoy cuál es la participación del cónyuge dentro de la herencia junto con los parientes del tercer orden. Para ello obviamente tenemos que también leer y comentar sobre la participación de este que está establecido en el artículo 825 del Código Civil, que ya lo hemos comentado desde los parientes del segundo orden. Este artículo 825 por sí solo trata tanto al segundo como al tercer orden. Resuelve en un solo... Artículo de la norma, todo lo correspondiente a estos dos órdenes Veamos qué dice en este caso y vamos a enfocarnos sobre lo que vamos a tratar el día de hoy Dice el artículo 825 La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada Se defiere conforme a las siguientes reglas el primer párrafo que aquí lo estamos viendo en punto suspensivo se refiere al segundo orden, es decir, si no hay hijos, quienes van a entrar a heredar a continuación serían los ascendientes. Puede ser los ascendientes solamente o junto con el cónyuge, eso es lo que dice en este caso el primer párrafo que de hecho aquí lo tenemos entre paréntesis, que obviamente omitimos y vamos a donde nos interesa. A falta de ascendientes corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos y por derecho de representación a los sobrinos. Esta es la parte que nos interesa y vamos incluso a repetir esa lectura. A falta de ascendientes, es decir, a falta de herederos del segundo orden, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos y por derecho de representación. A los sobrinos, además de ellos dice otra cosa más: a falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge. Y si faltar este, corresponde a los hermanos y/o sobrinos expresados. Es decir, que si no hay para estos parientes, hermanos y sobrinos que ya lo hemos analizado en el TIT anterior correspondiente a esta serie de la cuota parte de herederos, la herencia queda completamente para el cónyuge pero de faltar el cónyuge solamente será para los hermanos y sobrinos repito, esto ya lo habíamos analizado en el tip número 62 entonces, fíjense la situación acá lo que yo quiero en este caso recalcar y tomar en cuenta es que nuestra situación con respecto a las herencias del tercer orden cuando participa el cónyuge sobreviviente el artículo 825 establece una cuota fija una cuota numérica fija que en este caso será de la mitad de la herencia o el 50% del caudal hereditario entendiéndose que esta persona que al fallecer estuvo casada de todo el caudal patrimonial porque obviamente si estuvo casado tuvo una cantidad de bienes que se tiene que tomar en consideración como la comunidad conyugal que obviamente había tenido junto con esta cónyuge sobreviviente ahora de la cual la mitad de ese caudal patrimonial conyugal es lo que se va a llevar a la herencia. La otra mitad le corresponde a la cónyuge sobreviviente de pleno derecho y esto, como he mencionado en muchos otros tips, no es materia del estudio de las sucesiones. La cuota que le corresponde plenamente en plena propiedad al cónyuge fallecido, a este causante, en este caso va a ser objeto de herencia y va a ser objeto de división según los órdenes del Código Civil Siempre y cuando, otra cosa que hay que tomar en cuenta, esta persona fallecida no haya dejado testamento La ley resuelve en este caso que la mitad de la herencia, o sea si hablamos del punto de eh, valores absolutos Un 25% o la mitad de la herencia va a corresponder al cónyuge sobreviviente ese valor se va a quedar inmutable, no va a variar, es fijo la otra mitad de la herencia se va a repartir entre los parientes sean hermanos y sobrinos no importando la cantidad que participen hay dos hermanos, bueno se parte la herencia entre dos hermanos hay tantos hermanos, tres, cuatro, cinco hermanos pues vamos a partir la mitad de la herencia entre tantos hermanos existan. resulta que entre esos herederos hay hermanos pero también participan sobrinos por representación de un hermano premuerto del causante pues habrá que hacer la división eh, basado en esa mitad de la herencia que queda para estos parientes pero la cuota del cónyuge nunca va a variar ni tampoco va a ser afectada por la cantidad de parientes que lo vayan a acompañar en la herencia de este causante que falleció sin dejar descendencia y a la cual también sus ascendientes le hace padres, abuelos y bisabuelos han fallecido esta es la particularidad que tiene esta norma del 825 en este párrafo que hemos hecho su lectura Veamos entonces ahora cuáles son los casos que podemos ver aquí a continuación Como casos gráficos Partiendo ahora de lo que ya hemos conversado Sobre la normativa que establece la participación del cónyuge sobreviviente En conjunto con los hermanos y los sobrinos Vamos a ver dos casos que como les comento No importa la cantidad de hermanos la cuota del cónyuge se va a mantener inalterable Veamos el primer ejemplo, un ejemplo bien sencillo Una persona que ha fallecido con su cónyuge sobreviviente Si estuvo casado, pero que al momento de fallecer Además del cónyuge sobreviviente le sobrevivían dos hermanos Aquí lo podemos ver en el gráfico que vemos acá Un gráfico, como les dije, completamente sencillo En la cual, dentro de esta de este gráfico que vemos aquí nosotros tenemos que determinar según la línea de sucesión que vemos aquí dibujada y la cual una de las cosas que yo siempre recomiendo es que al momento que se plantee un caso de estos sea que seas abogado o que incluso sea una persona común y simple que no tengas mucho entendimiento del derecho una de las cosas que hay que tomar en cuenta es cuál es la cantidad de personas que van a participar que en conjunto con el código civil nosotros podemos leer y tratar de entender e interpretar qué es lo que dice la norma y en este punto si tenemos por ejemplo tres parientes tres familiares dos hermanos y el cónyuge sobreviviente nosotros por ejemplo no podemos partir la herencia en tres partes iguales ya la norma nos está indicando de cuáles van a ser las, en las instrucciones de cómo partirlo y en ese punto vemos rápidamente cuáles van a ser los valores aquí lo vemos ahora que Fíjense, según el 825 el cónyuge sobreviviente que está marcado en recuadro amarillo Va a tener una porción del 50% de la herencia o la mitad de la herencia En este caso un medio como lo ven acá Pero adicionalmente ello, la mitad o el medio o el 50% restante va a ser dividido entre los dos hermanos al yo hacer la división de un medio entre 2 recordemos la regla de la doble C que ya lo hemos mencionado una regla bastante sencilla de la escuela si se quiere al dividir un medio entre 2 me da me a da poder obtener un resultado de un cuarto Un medio entre 2 es igual a 1 por 1, 1 2 por 2, 4 regla de doble C obtenemos que va a ser igual a un cuarto es decir un cuarto para un hermano, un cuarto para el otro hermano. Si hacemos la suma de estas fracciones, cuando nos damos cuenta, vamos a tener el resultado de 1, que en este caso es la unidad patrimonial hereditaria de este causante. Así tal cual es de esta forma. Veamos esta misma, este mismo planteamiento que hemos comentado, pero ahora ya no en este caso con dos, sino con tres hermanos. Bien. Es el mismo gráfico, es el mismo caso, pero ahora aumentamos el número de hermanos para que ustedes vean cómo queda entonces repartida la herencia y las porciones de cada uno de ellos partiendo de esta premisa. Vemos acá ahora el nuevo gráfico. Aquí tenemos ahora tres hermanos participando conjuntamente con el cónyuge por la porción de la herencia que le va a corresponder a cada quien. Volvemos nuevamente entonces a aplicar la situación. El cónyuge sobreviviente se lleva la mitad de la herencia según lo que establece el artículo 825 del Código Civil. La otra mitad de la herencia va a ser repartido entre estos tres hermanos. Veamos cuál va a ser la proporción que le corresponde a cada uno de ellos. Bien, volviendo nuevamente a esa regla de la doble C. La mitad o un medio yo lo voy a dividir entre Tanta cantidad de hermanos estoy repartiendo Y esto tomando en cuenta que estos hermanos Ojo de Estos hermanos tienen todos el mismo derecho De las mismas proporciones Sean que todos sean hermanos de doble conjunción O sea que todos sean hermanos de simple conjunción Ya vamos a ver en el siguiente ejemplo Cuando participan hermanos de doble y simple conjunción Conjuntamente con el cónyuge Eso lo vamos a ver Tómame en cuenta que todos ellos toman la misma porción Es decir, yo voy a partir esa mitad entre tres Así de simple un medio entre tres Va a ser resultado igual a un sexto ¿Qué quiere decir con esto? Un sexto es la porción que le va a corresponder Y como lo vemos aquí en el gráfico ahora sí Un sexto es lo que le va a corresponder Para cada uno de estos hermanos Un sexto para el hermano uno Un sexto para el hermano dos Un sexto para el hermano tres Y un medio para el cónyuge sobreviviente Que al hacer la suma nos vamos a dar cuenta que es igual a 1 Que es la unidad patrimonial hereditaria que ha dejado el causante Lo que es lo mismo, la totalidad de bienes que estén a nombre del causante Para el momento del fallecimiento Bien, ahora partiendo del otro tema que habíamos comentado O mejor dicho, del siguiente ejemplo que hemos comentado Vamos a hablar ahora de la participación del cónyuge sobreviviente con parientes que son hermanos Que son de doble y simple conjunción Estos hermanos ya yo les había mencionado en el tip 62 Y si quieren para más información les voy a dejar aquí justamente Donde pueden conseguir la información de ese tip número 62 Donde yo comento de forma detallada sobre la particularidad que tienen los hermanos de doble y simple conjunción que por cierto lo, está establecido la particularidad y la norma de cómo se debil, divide la herencia entre estos hermanos en el artículo 828 del código civil como ya hemos dado esa explicación obviamente volverlo a comentar está además acá porque ya lo tenemos en ese tipo yo los invito en este caso a que ustedes vayan a verlo. Si quieren le pueden poner pausa a este video, vean el video que les estoy indicando acá en la parte superior y luego nos volvemos a ver acá. Bien, partiendo entonces de esto, en donde los hermanos de doble y simple conjunción reciben una porción diferente en donde incluso había mencionado para facilitar los cálculos que el hermano de doble conjunción se le representa con el número 2 y al hermano de simple conjunción se le representa con el número 1 yo voy a partir la herencia en tantas partes estos números representen bueno, eso es lo que nosotros comentábamos cuando en la herencia participaban solamente hermanos de doble y simple conjunción pero ahora la cosa, digamos que se complica o se vuelve más compleja debido a que ahora viene un tercer elemento como es el cónyuge sobreviviente y con una porción ya fija, establecida Bien, ¿cómo va a ser el tratamiento entonces? Veamos primeramente el gráfico para que podamos entender un poco la situación desde el punto de vista visual Aquí lo tenemos, bien Es un caso nuevamente sencillo Dos hermanos Un hermano de doble y un hermano de simple Que junto con el cónyuge sobreviviente van a participar de la herencia de este causante el Causante que está identificado con el cuadro rojo como lo hemos comentado en anteriores ocasiones Bien Ahora, partiendo de ello, sabemos muy bien, incluso antes de que vayamos a ver incluso este mismo gráfico ahora con las proporciones que le corresponde a cada quien sabemos muy bien ya de antemano que el cónyuge sobreviviente por ley según 825 del código se va a llevar la mitad de la herencia o el 50% Bien, la incógnita nos queda en saber cómo va a quedar repartido el valor entre los hermanos de doble simple conjunción Sobre el medio que le va a corresponder a ellos Aquí viene justamente la solución matemática para esto Bien Recordemos entonces que el valor que nosotros vamos a partir va a ser la mitad de la herencia Un medio Tenemos desde medio y un lado apartado, al costado ¿Qué ocurre? Partiendo de la premisa de la regla del artículo 828 y las explicaciones matemáticas que le había comentado en anteriores ocasiones Tenemos dos hermanos, un hermano de doble y un hermano de simple Y en el cual yo había comentado que al hermano de doble se le representa con el número 2 Mientras que al hermano de simple se le representa con el número 1 yo debo sumar estos dos valores y el resultado que obtengo de esta suma me va a indicar el valor de cuántas porciones yo voy a partir, en este caso, la mitad de la herencia ya no es la herencia completa, ahora es la mitad de la herencia 2 más 1 va a ser igual a 3 Ahora vemos que yo debo partir o debo dividir ese medio o esa mitad entre tres partes Para que obviamente se pueda cumplir la regla del 828 Y en el cual al yo realizar ahora Esta división de un medio entre tres Me va a dar como resultado un sexto Bien, este sexto Este valor de fracción igual a un sexto Yo lo voy a poner ahora a multiplicar y esta es la variación en las reglas para poder entender esto Lo voy a poner a multiplicar con el número o el valor que representa cada hermano Veamos Hermano de doble conjunción Él representa el número 2 Cuando yo realizo la multiplicación de 2 por un sexto Que fue el valor que yo obtuve hace un momento Me va a dar igual a 2 sextos es decir que este hermano de doble conjunción va a llevarse dos sextos de la herencia pero si nosotros jugamos con la simplificación podemos también decir que dos sextos es igual a un tercio es decir que a la larga este hermano de doble conjunción se, lleva, se va a llevar un tercio de la herencia a su favor bien, en el caso del hermano de simple conjunción yo voy a multiplicar el sexto que había obtenido por el número que representa que en este caso es 1 1 por un sexto va a ser igual a un sexto lo que significa que este hermano de simple conjunción le va a corresponder un sexto de la herencia de su hermano fallecido o del causante visto estos valores numéricos vemos entonces que al hermano de doble y ahora lo vemos en el gráfico general vemos que al hermano de doble le va a corresponder un tercio de la herencia, al hermano de simple le corresponde un sexto de la herencia Y al cónyuge sobreviviente le corresponde un medio o la mitad de la herencia Obviamente este tipo de temas o cálculos son muy poco probables que existan Es decir, desde el punto de vista práctico dentro del punto de vista de lo que son los números o la determinación de casos o que nos llegue un caso a la oficina con estos parientes pero es necesario tomar en cuenta que estos casos pueden existir y esta es la determinación matemática que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta a la hora de saber cuánto es lo que le va a corresponder y que obviamente va a ser necesario para los efectos de la partición y además los cálculos de impuestos bien, siguiendo ahora con otro ejemplo pero ahora vamos a ver la participación de los sobrinos vamos a utilizar incluso como marco de referencia el gráfico anterior pero ahora con la variación que a ese hermano de simple conjunción este hermano es premuerto con respecto al causante veamos el gráfico para que lo podamos ver visualmente ¿les parece? ok, fíjense ahí está el hermano de doble conjunción sobrevive al fallecimiento de mi causante, este causante que ustedes ven en cuadro rojo. También sobrevive el cónyuge sobreviviente, que es aquel heredero que está en recuadro amarillo. Pero también le sobreviven dos sobrinos, que venían siendo hijos de un hermano de simple conjunción, que había fallecido antes que nuestro causante principal. Es decir, es un heredero Premuerto. ya hemos hablado también sobre la regla de la participación por herencia por representación de los hijos de los hermanos premuertos o lo que es lo mismo los sobrinos esto está establecido en el artículo 817 del código civil y en el cual también les invito a que puedan ver nuevamente si, lo no, si no lo han visto el tip sucesoral número 62 que también ahí lo explicamos Bien, partiendo de este punto en donde en línea colateral Los sobrinos del causante pueden participar como herederos Por representación de los padres de estos es decir, hermanos del causante Vamos a ver la, situ la situación que vemos aquí en este gráfico A este hermano de simple conjunción premuerto Este tuvo en vida dos hijos y a los cuales este grupo de herederos van a entrar a participar en representación de ese hermano premuerto el cual este grupo de herederos va a tomar la porción que le hubiese correspondido para el hermano de simple conjunción de haber sobrevivido a nuestro causante ya nosotros hemos comentado en la parte anterior de este video cómo se resuelve la estación de las cuotas de cada uno de estos herederos en donde el hermano de doble conjunción, según los cálculos que hicimos hace un momento, tomaba un tercio de la herencia. El cónyuge sobreviviente, por la norma 825, toma la mitad de la herencia. Solo habría que en este caso determinar y poder saber cuánto es lo que le corresponde para cada sobrino del sexto de la herencia que le correspondió dentro de este grupo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a determinar aquí ahora. Partiendo de eso entonces, el sexto, aquí lo vemos, el sexto que le correspondió a este heredero hermano de simple conjunción yo lo voy a dividir entre, entre tantos representantes tenga este grupo de herederos en este caso son dos, dos los representantes, entre esa cantidad yo voy a dividir esta porción de un sexto Haciendo nuevamente la regla de la doble C, si nosotros nos recordamos nuevamente un sexto entre dos saldrá como resultado un 12 A es decir, uno entre doce La extirpe compuesta por estos dos representantes tomarán de este heredero por derecho propio o esta cabeza que ya obviamente recomendamos a premuerto va a dividirse entre dos tomando cada uno de los integrantes de este estirpe un doceavo de la herencia y lo vamos a ver aquí en el gráfico ahora con las proporciones vistas un medio para el cónyuge sobreviviente estipulado por la norma del artículo 825 un tercio de la herencia para el hermano de doble conjunción según los cálculos que habíamos hecho hace un momento y el sexto que le corresponde a este hermano de simple conjunción se divide entre 2 en este caso específico, quedando un 12avo. Si hubiera sido un tercio, o mejor dicho, entre 3, disculpen el error, un sexto entre 3 hubiera sido entonces un 18avo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Lógicamente hay que tomar en cuenta la cualidad de los herederos, lo que dicta las normas y cómo va a repartirse. Fíjense que son valores numéricos fraccionarios, pero los cuales estos valores no están expresamente vistos en el código civil, entre las normas, la lectura, lo que hay que hacer es hacer un, la interpretación de la norma ver la cantidad de herederos, la cualidad que estos tienen para poder determinar cuánto es lo que les va a corresponder a cada quien esto no está tomado por capricho, esto está establecido en la norma del código civil y que de ello, como lo mencioné hace un momento, tiene consecuencias tanto a nivel civil por lo que es la partición de la herencia de lo que le corresponde a cada quien como también a nivel tributario que en base a estos valores de proporciones numéricas fraccionarias le va a corresponder el pago del impuesto a las sucesiones correspondientes ante el ente tributario entonces esa es la situación que corresponde a estos herederos bueno mis amigos entonces como pueden ver este es el tratamiento que tiene estos herederos cuando participan con el cónyuge sobreviviente pero les cuento, esto no ha terminado esto va a continuar con una tercera parte de este tercer orden que vendría a ser la quinta parte de la serie de la determinación de las cuotas de los herederos según el código civil ¿qué pariente nos falta? señores tienen que estar pendientes cuando subamos este video. Mis amigos, yo los dejo hasta acá. Si te ha gustado este video, regálame un like, por favor. Apóyanos con suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. ¿Cuáles son estos parientes que estoy mencionando? Estate pendiente. Notificaciones, alerta y suscríbete, como te lo dije. Mis amigos, te hablo Juan Carlos Ron. Que tengan todos un buen día. Hasta aquí el TIC sucesoral.